Hoy volvemos con El Chef con Andrés. El día de hoy vamos a hacer una lasaña mixta. Eh, ustedes saben, nosotros no somos expertos en cocinar ni nada de eso, pero entonces es una manera rápida, fácil de hacer, sencilla, eh, movida, pendeja, pendeja y nada, va a quedar súper rico. Entonces, bienvenidos a El Chef con Andrés. Pero esta vez va a cocinar mi hermano. Hola, ¿cómo le vas? No, corte No me gusta el cómo le vas. Vamos a hacer una lasaña mixta. Se puso el pollo, la cebolla en eh, aceite de oliva. Se puso a calentar agua para poner la pasta de la lasaña. Picó sí. en finos cubos la la zanahoria y vamos a echarle un poco de pimentón para que el sabor sea exquisito. Con esto vamos a tirar. Pusimos cebolla cabezona en. Aceite de oliva y hasta que estuvo doradita entonces vamos a agregar zanahoria picada y pimentón Primero picada pimentón. en cuadritos Primero el pimentón para que sorría un poco ¿Se mezcla? ¿Se mezcla? ¡Epa, epa, epa la arepa! ¡Epa la arepa! ¡Que quede acorde Mientras tanto se ponen los tomates, varios tomates, ¿cuántos tomates? Siete. Siete tomates en agua a cocinar hasta que exploten Luego se cogen esos tomates, se meten en una licuadora Y se vuelven papilla, puré Después cogemos ese puré y lo metemos Para lo... que vaya cubriendo la textura de una salsa boloñesa Vamos a cocinarlo todo hasta que el sabor sea inspirado Lo integramos ahí con, la, con el pimentón y la cebolla que ya estaba dorada en aceite de oliva No todas las salsas boloñesas tienen... Zanahoria, pero en esta ocasión le vamos a aplicar zanahoria para que le dé un toque más espectacular. ¡Espectacular! Y los ponemos a cocinar a fuego lento. Mientras se va haciendo la salsa boloñesa, el pollo que ya eh, se puso en agua lo vamos a desmechar. Ya tenemos el pollo acá listo para desmechar y mientras tanto se pica tomillo y laurel para que... Eh, es pues para darle un toque más fino, de fina hierbas a la lasaña. Una técnica ancestral para picar o para deshechar el pollo es utilizar dos tenedores. Pues Entonces vamos a ir echando así. Una técnica moderna para lavar la carne. Usualmente las abuelas dicen que la carne no se debe lavar, pero con los tiempos que corren se hace necesario. Metemos la carne desmechada en la salsa boloñesa con zanahoria y empezamos a revolver suavemente y lo dejamos cocinar ahí un rato ya desmenuzamos el pollo, digamos que es importante tener nuestro espacio de trabajo limpio, ahorita se veía desorganizado, pero eran herramientas que estábamos utilizando en el momento. Se sigue cocinando un poco la carne molida, recuerden, es carne y pollo porque es mixta. Mix. Mixta, mixta. Mientras se continúa cocinando la carne, acá vamos haciendo una salsa bechamel, que llaman. Es cebolla dorada en aceite de oliva y le aplicamos 8 cucharaditas de harina de trigo y ahí la revolvemos un rato, también se revuelve la carne y le vamos a aplicar la crema de leche básicamente le aplicamos dos tazas de, de, de crema de leche para que esto tome consistencia como si fuera una salsita se le aplica un poquito de sal a la salsa y un poquito de sal a la otra salsa que está acá <risa> Salsa oroñesa y salsa bechamel Todo el tiempo hay que estar lavándose las manos sí. Para la salsa Bien, bechamel amiga. se la va a aplicar ahora Agrega leche pues, qué te Leche Para que quede pues, suelta y ya tome consistencias de salsa la harina que se le aplica al principio es la que va a ayudar que esta salsa quede consistente. Por otra parte, la salsa boloñesa que ya casi está, ya tiene colorcito como de lasaña. Ya apagamos las estufas de las dos salsas, las dejamos un rato reposar y las pastas para la lasaña las vamos remojando en agua caliente para que pues, no ponemos muchas, para que no se peguen. Y tampoco las dejamos cocinar del todo para que no queden super blanditas Listo, mientras se van cocinando las pastas en la salsa de chamel volvemos a prenderla Y metemos el pollo para que el pollo coja el saborcillo de esta salsa Teniendo la salsa boloñesa con carne molida lista La salsa bechamel con pollo desmechado lista Y la, las pastas cocinadas tenemos queso mozzarella tajado eh, Y ya las las coquitas donde vamos a, a pasarlas al horno entonces vamos a comenzar a armarlas acá es clave de poner en la primera capa la salsa boloñesa para que para que no se vaya a pegar eh, la, la lasaña ni se vaya a quemar porque la pasta se puede quemar en el horno Como los moldes son tan chiquitos, entonces vamos a cortar esto en cuadritos, chacatela, chacatela. ¡Delicioso! La segunda capa después de la boloñesa va a ser una capa de pasta. Algunas quedaron cortaditas, ¡ah! pero, pero, no importa. La idea es que quede tapadito todos los huecos para que, para que no se mezclen tanto las salsas. La siguiente capa va a ser queso mozzarella, entonces la aplicamos súper chévere. Algo, después de, o después o de la capa que de que queso, le vamos a aplicar la salsa de Chamel. La vamos a esparcir súper sí, chévere y que quede una capita chévere de salsa. Esto parece una cocina: está el que las arma, ah, que, el chef, el que limpia y yo, no, el que se graba, se graba y ayuda así, a cocinar cosas. siempre algo para Coja la Nunca me voy a un de, de la esa parte? Sí señor, sí Le vamos a aplicar ahora una capa de pasta no, eh, se Ahora se le va a aplicar otra tijita de queso para que quede poco chivita Después del queso va a ir una capa de salsa boloñesa que Sebastián va a estar encargado de aplicarla Antes que ¿Sí? de la mejor manera Él no ah, se lo esperaba No se lo esperaba No, no, peste te en este video No, no. se lo esperaba la última capa es esta capa espectacular de una niñez que prepararon mis hermanos Y yo estoy aquí figurando Y recuerden también ver las noticias del canal Aquí arriba O acabó O acabó O de los dados y de una vez se ha lavado todos los implementos que se están utilizando no súper limpio pero unas palabras del chef como todos los materiales pues, se cocinaron adecuadamente entonces no vamos a necesitar tanto tiempo de horno el horno está precalentado a 180 grados lo cual nos va a permitir que cuando ingresemos crece, las lasañas tengamos apenas 20 minutos para que se doren las pastas ahora vamos a aplicar otra capa de pasta ya sobre la, la salsa y una capita de queso que tape todo para que quede gratinado. Tras tanto todos están esperando con hambre las lasañas o el pasticho como le dicen en Venezuela. Papá tiene hambre. Felicidad del padre padre. Siempre siempre y con las manos limpias. Ya todas las lasañas todas las lasañas están con queso. Este queso es de otro color porque se nos acabó, entonces nos tocó completar ahí. Pero va a quedar todo así tapadito de queso, súper gratinado. Y los vamos montando sobre la parrilla para meterlos al horno. Entonces van a entrar de a 6. Es una técnica milenaria. En esta parrilla van a ir 4 y en esta parrilla van a ir 6 O sea, 10, hicimos 10 lasañas Sebastián va a terminar de lavar los implementos que se utilizaron Gracias, Sebas. Y, y dejamos todo super limpio. Listo, ya el horno está precalentado Y ahora el chef Mauricio va a meter eh, las lasañas Al horno Entre horno Y las vamos a ir las vamos a dejar dentro del horno durante 20 minutos mientras se va cocinando la lasaña se va a preparar un delicioso jugo con una fruta tropical llamada piña la piña una fruta tropical más conocida como piña piña esa es de jugo de. <risa> ya Mauricio dejó la piña pelada ahora el encargado de hacer eso hola ¡A ah, mí la piña! ¡Que déjame Otra vez siempre nos lavamos las manos Se quita el corazón, separa el corazón para que el jugo no se ponga de pronto Mientras en el horno se está cocinando la lasaña Mauricio va a preparar una salsa de ajo para el acompañante de la lasaña Que van a hacer unos pancitos Mantequilla de ojo. Mantequilla de ojo se llama Y eh, vamos a ir haciendo el jugo Estamos cortando la piña en cuadritos que la intención es que la licuadora no haga tanto esfuerzo y con esto sea más fácil es. vamos a coger, esta es otra técnica que me acaban de enseñar y es aplastar los, los ajos con el cuchillo para que tengan más agua. entonces los aplasto primero antes de cortarlos los aplasto y los aplasto después luego vamos a picar el ajo ya picadito en cuadritos y se va ya tiene listo el jugo para... ahí con el ajo se va a picar ahora tomillo una vez el tomillo está con el ajo ponemos en una olla de las antiguas que existen antes de que naciéramos mantequilla de retín. un buen pedazo de mantequilla para hacer la mantequilla de ajo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 Voy aquí, ya me quito, ya me voy a quitar que estoy haciendo una locura con mi hija. Eh, entonces como no hay pan baguette, eh, decidimos comprar unos panes tajados no que, que se dan súper tostaditos acá que se dan precioso y acá Mauricio nos está bateando. Pues para dar una sensación que es un pan baguette. Vamos a lograr un punto tostado en las, en las tajadas de pan. Este es el punto ideal. Y desde antes vamos a aplicar la mantequilla de ajo para que cuando sirvamos el ya esté impregnado y sepa delicioso. Lo importante es conservar el sabor a ajo. Con eso el queso y la pasta van a saber mucho mejor. Y la mezcla entre la lasaña, boloñesa, así como la de chamel, van a dar una sensación de sabor universal. No, no, no, no. Ya que en el jugo quiso se ha hecho... Y con los panes tostaditos ya, eh, con la mantequilla de ajo. vamos a ver cómo está la lasaña. Y si ya está, la vamos a sacar. La, la, la, la. Oh, ¡Uy, oh. ¿Qué cree, chef? ¿Ya está? Sí, justo. Parece que tenemos, por pues, no, que Si está, está bien. Vamos a darle a 5 Vamos a darle más tiempo. Para que se vea más cool, vamos a partir los pancitos por la mitad. Good. Good. Al parecer a las venidas de esta, vamos a sacar. Entonces, con mucho cuidado con las herramientas, trapitas que no vamos a ver a quemar ¡Oh my god! <risa> y esto toco sacar de una por una porque estaba muy caliente la paila La paila, la rejita esta, la cosita esta. Y acaban ya, las primeras sí salieron Queríamos que quedaran más tostaditas, pero y quedaron muy chulitas. Y el emplatado es muy sencillo, la, la lasaña realmente es sencilla. Solamente para el pancillo es que me quería armar, bonito. Y el otro pancillo, y ya, este plato de lasaña. Y por último, como en la película de mi pobre angelito, ya todos están comiendo. Lasaña, Mira. Lasaña. ¡Oh my god! Pues Así, rápido, tapo. Pues, Toda sí, esta comida se realizó para, para el Día del Padre. Padre, ¿Vale? ¡Está pues muy contento! Sí, el Padre! ¿Ah? Mm, ¡Que es ¡Qué rico! ¡Está ¡Está no! O sea, ¡Está Padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz día, papá! ¡Gracias! ¡Feliz día, papá. También. yo no pero no lo sé. Fue un gran trabajo. Camilo fue un gran trabajo. Mauricio fue un gran trabajo. Muy bien. Fue un gran trabajo. Espero que les guste También ah, pues, está, también está bueno. Y después de comer lasaña, la podemos acompañar para el día del padre una deliciosa torta un delicioso pastel. Entonces, pues nada, ah, disfrutemos. Es... socio se lo ¿no es cierto, Toby?